En el proyecto es limpio aquí en Pontón, aquí no llega la comida, llega por otro lado, pero no llega no llega el proyecto, da, nos da parado a todos nosotros aquí adentro. Estamos dirigiendo aquí, porque estamos aquí en el proyecto IMI Pontón, que pertenece al distrito municipal de La Peña. Estamos operando relaciones de comida alimenticia para, para, para 42 casas que tenemos aquí en el proyecto IMI Pontón y queremos que nos llegue la ayuda alimenticia. Tenemos...